Hola, me llamo Amalia y quiero compartirte de qué se trata la Asignatura de Responsabilidad Social, cuáles son los contenidos que guiarán nuestro aprendizaje y por qué es importante para nuestro camino a convertirnos en profesionales integrales. Conocer el desarrollo de cómo nos descubrimos como seres humanos y destacar nuestra individualidad es un paso importante. Aplicarlo y agregar valor desde esta individualidad es nuestro sello y aprenderemos porque todos tenemos algo valioso que aportar a nuestra comunidad. Ahora te estarás preguntando, ¿cómo funciona esto en la práctica? Muy bien, los proyectos se desarrollan desde metodologías que nos permiten identificar un problema y cooperar para descubrir no solo sus causas y consecuencias, sino qué hacer para resolver el problema. Así que nos adentraremos en la teoría del árbol de problemas y de soluciones y pondremos en contexto la importancia de construir propósitos claros, éticamente comprometidos y profesionalmente responsables en esta sociedad que cada vez más demanda que seamos agentes del cambio que queremos ver. Te recomiendo que pienses en tu propia comunidad a lo largo de todos los contenidos e interiorices cómo podrías hacer realidad estos aprendizajes. ¡Bienvenido!